El ex al final ese audio lo borró. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues porque literalmente le expliqué que fue un error Le expliqué que fue un error y básicamente Entendemos las cosas. Él simplemente vio el vídeo Y como que... como que no se enteró muy bien Bueno, ahora mismo estaréis viendo Una captura de pantalla de lo que me ha enviado después de eso Y os lo voy a leer por aquí, por si acaso Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale antes de... Antes de... Corre, corre, corre, corre, corre, Chavales, ahora lo explico Corre, corre, corre Eh... En verdad no tengo nada que explicar. Simplemente que hoy es nuevo día, nuevo vlog. Y como sabéis, lo estamos petando. O sea, estoy dando un apoyo impresionante. Así que chicos, hoy venimos con un nuevo vlog. La tercera parte del vídeo tan esperado. Más abajo. Por cierto, Ruby sigue durmiendo. No le voy a despertar. No quiero Joderme. las horas de sueño. Pero sí chicos, hoy nos hemos despertado muy pronto porque tenemos que saludar a nuestro amigo vecino. Mishifu. Vale, Mishifu ¿dónde está? O sea, ¿por qué no lo veo? Mishifu Mishifu ¿Hola? No me lo creo Si supieras dónde está, mirar dónde está, chicos Está en el hormiguero Mishifu, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Te metes ahí? Seco, ¿eh? Mishifu a ver si se cura ya Chicos, le queda muy poco para curarse Le queda nada de nada de nada Así que vamos a dejarle por ahí Tranquilito, hoy no quería decir muchas palabras Porque me odio últimamente Pero bueno, poco a poco Misifu se va recuperando Que ya sabéis que tenía una herida Y pues ya está recuperado Llevan el veterinario y ya se está recuperando se o sea, me alegro un montón Pero ojo Misifu, que Misifu aquí, ¿qué hace Madre mía Missy Missy caga O sea, Missy es un gato Caga, mea y todo sabes. Por muy guapo que sea Sigue y y meando, chicos Entonces, Tema eh, Vídeos anteriores La máquina sigue sin funcionar Mirad, chicos Para la gente que decía que no estaba conectada Bien conectada Aquí vemos como la, la aprieto bien Está conectadísima Juro que estoy apretando Chicos, adivinan qué No funciona No suena nada No se ilumina Flex, tío os lo juro, Plex, si en algún momento Me dice algo que no me tiene que decir Es normal, chicos, le he liado un montón o A sea, gente aquí, digo, me merezco Cualquier cosa, obviamente, no, no he hecho ningún Crimen, pero obviamente me merezco Que no me hable y tal, me merezco que no me conteste y tal Pues es normal, es que es normal Attack me dijo que la lió un montón, es que es normal O sea, su máquina de gancho Pero gracias a todos por el apoyo en los comentarios Y el, el Team G a tope Porque chicos, obviamente no estamos enfadados Seguimos siendo amigos, como siempre Pero obviamente entiendo que se haya cabreado conmigo Pero chicos, conseguiremos arreglar esa máquina Pero en este vídeo no Porque no sé cómo hacerlo Pero... Intentaremos a ver si Plex nos responde Porque ya os digo que me estoy rayando Porque Plex, respóndeme, tío, te quiero un montón, bro Por favor, tío, respóndeme De verdad que yo te he echo he de menos, bro Te he echo de menos No sé si tú a mí, no, nah, si me he echa de menos Pero obviamente, como me a he echar de menos Yo pues soy Plex Indahao Ah, por cierto, me he enterado Que, literalmente, Cristiano Ronaldo Aquí, portugués Se ha ido al Manchester United, al primer equipo, por así decirlo, tocho al que fue. Después de... Cómo, ¿Cómo era? Chicos, dejad los comentarios en qué equipo estuvo primero antes del Manchester United. Y pues ya sabéis que salí al Manchester United y tengo una propuesta para vosotros. Si este vídeo llega a 4.000 likes en 24 horas, me compro la camiseta del bicho. O sea, aquí queda, ¿eh? Duque. Queda firmado, chicos, si este vídeo llega a 4.000 likes en 24 horas, me compro la camiseta del bicho. Literalmente. Una locura, ya lo sé. Bueno, chicos, ya sabéis que a mí el bicho me encanta, o sea, es una locura para mí, o sea, el bicho es el bicho, ¿sabes? Bichazo, hermano. Por cierto... Vamos a hacer unas cuantas sin ganas por aquí Porque ya os digo que me aburro un montón No hay nada que hacer en la casa Y por cierto, tenemos por aquí una Dianuki La verdad es que me interesa bastante Es la típica Diana que renta Así que vamos a coger... Ostras, cuidado, Albert atención con las manos, bro Esto hay que tener cuidadísimo Vale, vamos a dejar mi gorra, tú Una por aquí Vamos a coger la roja Y vamos a intentar poner una Soy malísimo Vamos a por la amarilla Ojo, Vamos a punto, guacho Dos oportunidades más Dejamos uno por aquí Ahora no empezamos con la amarilla Vamos, vamos, vamos ¡Bro, soy malísimo! Último intento Si no, acierto soy un cojo O un manco, mejor dicho Este es el último intento, soldados El último intento para llegar a la victoria Si no hago esto Todo el mundo pensará que soy malísimo esto Así que... Sí soy malísimo, tío No es que lo piense todo el mundo Es que lo soy Así que, chicos Último intento Última oportunidad Para dejar claro Que soy el mejor de los dardos del universo Miramos... Apuntamos Vale, definitivamente chicos Lamentable Gracias a Diosito, yo he jugado a baloncesto Si no lo sabéis, o sea, a lo mejor algún día os lo cuento Pero mirad, aquí tenemos una canastuki Vamos a buscar una pelotuki Para hacer canasta Si hago canasta, tenéis que dejar Mínimo, minimísimo en 24 horas Los 4000 likes que he pedido Mínimo, minimísimo o sea que si estás viendo ese vídeo y no le has dado a like Dale like Y tienes un botón al ladito Que se llama suscribirse en rojo Le das Te suscribes automáticamente y entras a la familia de los pedregales O oh, bueno, es, es que no sé cómo llamarla, chicos Ayudarme porque es que no sé cómo llamar a la familia pedregal Es que no sé cómo llamarla Pero bueno, chicos Por aquí veo una pelota Un poco desinflada, pero bueno Y vamos a intentar encestar esta vaina en la canasta Me doy a mí mismo un total de... Tres intentos. Si no la meto en tres intentos, sorteo una Play 5. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Se me ha mirado. Vale. Apunten. Disparen. ¡A la primera! ¡Bum, bum, bum, bum! Chicos, lo de la Play 5 lo juro que si hubiera fallado Lo hubiera sorteado Pero lo he metido a la primera, lo juro por todo Lo juro, lo juro, lo juro Literalmente, me preguntaréis ¿Por qué está tan activado? Eh, estuve literalmente ayer jugando a Minecraft Por cierto, eh, he vuelto más o menos con los directos en Twitch Poco a poco, pero literalmente Estuve jugando a Minecraft con Ruby Y estamos muy, muy Viciados, así que chicos De verdad, voy a intentar separarme un poco del Minecraft Porque es que literalmente, chicos, no paro No paramos de jugar, pero literalmente Ayer dormí aproximadamente 3 horas Y quiero aguantar todo el día Para grabar el vlog de hoy y subirlo Veáis que tenéis contenido y no fallar No voy a fallar nunca <risa> Chicos, si me disculpáis Vamos a seguir con el vlog de hoy Pero te lo juro que últimamente se ve todo vacío esto Tío, sin Loris, sin Ruby En el sofá, sin Chuso en el otro Y sin Plex en el techo chavales nunca Plex nunca está en el techo, te lo digo porque como es muy alto, no... Pero bueno, chicos, vamos a robarle a Loris el setup porque tengo que enseñaros unas cuantas cosas. Vale, vale. Tenemos problemas. Por favor, por favor, necesito una unidad en 12 12 45. Es importante. No tenemos tiempo, por favor, cinco minutos, por favor, cinco minutos. Payaso soy a veces, por Dios, qué payaso, no me pongo serio nunca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 de buenas, lo entiendo, pero de verdad, mañana apoyar mucho este vídeo si queréis que la arregle, porque de verdad voy a poner todas mis fuerzas y todas mis ganas para arreglarla, porque de verdad es una locura. O sea, se ha gastado dinero en esa máquina, esfuerzo, dedicación y a vosotros os encanta. Entonces, no quiero que lo toméis conmigo, ni mucho menos con él por echarme la bronca. Es normal, somos amigos y cualquier error, de verdad, si tenéis un amigo, sabéis que si cometéis un error es normal. Pero bueno, voy a leer lo que me ha escrito, es normal, os lo repito y me ha escrito. Bro, fuera coñas, intenta arreglarla como sea, por favor, es muy cara y la necesito. Confío en ti, bro. Ya veis que va de buenas totalmente. O sea, en ningún momento me ha ido como diciendo: En plan, no sé qué, tío. Te odio, no sé. No, bro, en plan, somos amigos, ya lo sabéis. Somos muy amigos, hermanos incluso. Entonces, chavales, no os rayéis. Y yo la voy a. Mira, es que la voy a arreglar. Y de verdad, si queréis ver cómo arreglo la máquina de gancho en el siguiente vídeo, dejar un montón de apoyo como lo estáis dejando. Y la coña esa de la camiseta de Cristiano, pues. 4.000 likes en 24 horas y me la pillo, os lo juro. Y aparte pues tendréis en el canal. Próximamente, ya sabéis, queda un día para saber si consigo arreglar la máquina de gancho o no. Confiéis en mí? Sé que sí. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.